Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Laura Rocha, soy periodista, trabajo en el diario La Nación, tengo un blog que se llama Ecológico, me dedico a temas ambientales hace ya más de 13 años. Eh, bueno, quería decirles suerte porque la verdad es que Claves21 es una herramienta muy necesaria, eh, que estábamos esperando todos, ansiosos. Eh, ya sé que es mucho trabajo, sé también lo dificultoso que es por ahí poder sostener un sitio web de, y, y con las características con las que ustedes lo plantean, pero bueno, primero felicitaciones por el premio que ganaron, segundo, bueno, bienvenidos y tercero, bueno, les deseo lo mejor y que, bueno, si podamos hacer una sinergia entre todos los periodistas que nos dedicamos a esto y obviamente los que no se dedican a los temas ambientales, pero que también los rozan, que también se incorporen porque son elementos muy importantes para que todos podamos hacer una gran comunidad. I'm the